En nuestra primera noticia tenemos que Sony Pictures Animation sorprendió a los fanáticos al lanzar un adelanto de Spider-Man Across the Spider-Verse Parte 1. La sinopsis oficial promete una aventura épica que transportará a Miles Morales con Gwen Stacy a través del multiverso, esto para unir un nuevo equipo de Spider-People. Across the Spider Verse Parte 1 está programado para llegar a las pantallas exclusivamente en cines el 7 de octubre de 2022. Y hablando de Marvel, también tenemos un pequeño avance de lo que será Moon Girl and Devil Dinosaur, basada en los exitosos cómics de Marvel. La esperada serie sigue las aventuras de la supergenio Lunella Lafayette una chica de 13 años y su T-Rex de 10 toneladas. La serie está siendo producida por Disney Television Animation y su estreno se tiene programado en algún momento de este verano 2022. Entre otras noticias, tenemos el regreso de Beavis and Butthead. Según el anuncio, tendremos dos temporadas de una serie reiniciada que sigue a vives y Budhead mientras navegan por un mundo completamente nuevo de la generación Z. Además, ahora tenemos un vistazo de cómo se verán Vives and Budhead 30 años después de los eventos de su debut. Y hablando de estrenos, tenemos un adelanto de lo que serán los nuevos episodios de Geluba Boss este 2022. En el pequeño avance logramos ver que regresarán personajes como Stolas, Octavia, algo más de Luna y vemos algunas escenas con el regreso de Stryker, quien como recordarán fue contratado por Stella para acabar con la vida de Stolas. Y por último también tenemos algunas apariciones de Fizzaroli, por lo que seguramente se ampliará su historia con Blitz. Por ahora, no tenemos una fecha de estreno oficial, pero sabemos que los nuevos episodios serán estrenados este año 2022. Luego de dos años y medio de ausencia, Cartoon Network anuncia para febrero el regreso de la serie animada chilena Golpea Duro Jara, una producción de Marmota Studio el cual estrenará su segunda temporada, cuya producción había iniciado en 2020, pero fue retrasado por la pandemia. La segunda temporada de Golpea Duro Hara se estrenará por Cartoon Network en fechas diferentes según cada región. Por ejemplo, en México llegará a partir del 5 de febrero. Entre otras noticias, HBO Max estrenó los primeros episodios de su nueva serie animada Escandalositos, serie spin-off de escandalosos. Los adorables ositos Pardo, Panda y Polar buscan un sitio que puedan llamar hogar. Luego de pedir un deseo, los ositos obtienen una caja mágica que los transporta a cualquier lugar y viajan a tierras fantásticas, donde harán nuevos amigos. Los 10 primeros episodios ya están disponibles con doblaje y subtítulos en español en HBO Max. Continuando con las noticias, por fin tenemos una pequeña actualización de Be Poppycat Lazy in Space. En anteriores videos les comentaba que esta animación llegaría a la plataforma de streaming Netflix, con una fecha aún por anunciar. Y es que el pasado primero de enero la cuenta oficial de Twitter de la serie nos brindó un mensaje especial de año nuevo, anunciando que este año 2022 se vendrán cosas nuevas de la serie, lo que podríamos asumir como un venidero tráiler o incluso del estreno de la serie, de cualquier forma ante cualquier novedad los mantendré informados. Y hablando de estrenos, también tenemos que Alan y creador de villanos, ha confirmado a través de entrevistas que los episodios estrenados en HBO Max son tan solo la primera mitad de la primera temporada de la serie, por lo que aún nos quedarían aproximadamente 6 episodios más para culminar la primera temporada. Por ahora, cuenta que no tiene información sobre una fecha de estreno, ya que dependerá de los planes que tenga Cartoon Network, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Entre otras noticias, The Voice, serie de superhéroes de Amazon Prime Video, se está expandiendo al universo de la animación para adultos con una nueva serie llamada Diabolical. Producida por Amazon Studios y Sony Pictures Television con el estudio de animación Tid Mouse, Diabolical está programado para estrenarse en 2022. Continuando con las noticias, tenemos el anuncio oficial de un videojuego en VR de Final Space llamado The Rescue. El mismo se encuentra ambientado un poco después de los eventos de la primera temporada. Recientemente, Orland Rogers comentó que no tuvo mayor participación en el proyecto, más que hacer la voz de Gary y Mooncake, por lo que no sería una historia canon. Por los momentos, no se tiene confirmada una fecha de lanzamiento. De quien sí tenemos información confirmada es de Hasbin Hotel, ya que recientemente Busy Pop anunció en el Twitter oficial de la serie que se encuentran trabajando muy duro en la serie y que abrirá sus puertas próximamente. También nos compartió lo que será el rediseño del hotel. Además de esto, también se puede encontrar en Twitter un pequeño clip de Baggy donde claramente se ve una mejora en la animación por lo que solo deberemos esperar un poco más para que este proyecto salga a la luz. Además de esto, también se supo que para este nuevo proyecto no contaremos con algunas de las voces que conocimos en el piloto original, como son por ejemplo la de Angel Dust, interpretada por Michael Kovac. Tampoco tendremos a Elsie Lovelock, quien fue la voz de Charlie en las partes musicales. De la misma forma, Driver Brown quien dio vida a las canciones de Alastor en el piloto también anunció que ya no estaría en el show, y además tampoco estará la voz original de Nifty. No es de extrañar que del paso del piloto a serie oficial se realicen muchos cambios de voces y rediseños por lo que no se preocupen que seguramente tendremos un resultado espectacular. Y solo queda averiguar en qué canal o plataforma se estarán estrenando los episodios. Si tienes alguna teoría de dónde podrían salir, déjame tu opinión en los comentarios. Entre otras noticias, tenemos que Daria Cohen, creadora de The Vampire Series, reveló un pequeño teaser de lo que será la segunda temporada de la webserie. En él, al parecer, vemos a un joven Duke, en lo que sería el funeral de su madre. Aquí parece que aún no es un demoníaco vampiro, pero logramos reconocer algunos de los rasgos que lo caracterizan. Por ahora no tenemos fecha de estreno, pero al final del video nos deja con un sutil continuará. Para finalizar tenemos que Kid Cosmic ya ha anunciado el estreno de su tercera temporada en Netflix. La misma llevará por nombre Kid Cosmic and the Global Heroes y también marcará el final de la serie. No se preocupen, esto no es una cancelación, ya que desde el principio el creador de la serie, Craig McCracken, ya tenía planeado que durara tres temporadas. Los últimos seis episodios de la serie tienen programado su estreno para el día 3 de febrero. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. También les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como polarism76, como lo son mi Instagram, Twitter y TikTok. Les dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Tunes.